Bueno Ignacio, <ríe> esa capitán. <ríe> otras navi, otras SNAP. La 29. buenas Diego. Y esta es la camufla, la que se pierde en el cerro. 15 minutos perdía y yo así dónde dejé la bicicleta. Ahí en el bike park. Se me perdió, se no la encontré y decía, dejé la máquina acá. La bicicleta acá. ¿Dónde está? Porque... Se está escondiendo de mucho uso. Como que ahí la ves. Ahí no la ves. Y Zapata con esa pinta se nos pierde entero. Creo todos. El cuerpo se atrae solamente cuando tenéis una pendiente, pero no es colgarte del manubrio, es moverte lo suficiente para que tu peso se mantenga en los pedales, sino que lo lleváis tocado y ahí hacéis presión porque ahí tenéis más modulación. Cuando la inclináis baja el pie de afuera, haciendo presión acá estáis metiendo la bicicleta hacia adentro. Cuando uno se da para abajo, los dos se dan para abajo. Los tres. ¿Viste cómo lleva el pie abajo él? Para tratar de que la bicicleta se meta en el circuito. Con rigidez a fondo. Mirando para dónde va ahí. Eso, eso. Mirando para dónde va ahí. No, Dale, Ignacio. Oh. ¿Qué te pasó? Estoy sin freno. Primera vez es que bajáis acá, ¿verdad? Dale más despacio, porque eso fue exceso de velocidad. Esta pista lo difícil que tiene es que tiene esas salidas. Por suerte no tenía piedra, pero tiene hartas partes que son peligrosas. Anda despacito y a tu ritmo. Tuviste mucha suerte de que no había nada ahí. Por lo general hay hoyos. Yo dije, oh no. ¿Está bien tu freno? Despacito, anda mirando lo que viene. Tranquilo. Despacito. Tírate por la izquierda, no te tires por el cortado. Hay un cortado ahí, cuidado, cuidado, cuidado. Normalmente siempre bajáis con el asiento arriba. Trata de bajarlo al máximo porque te va a dejar moverte más. Pista, pista. bueno, lo más bajo que voy, te vas a dar cuenta que te va a dejar maniobrar Uy, es muy rico este cerro, bueno. conociendo el circuito Ignacio acuérdate Oye, Ignacio casi se nos desbarranca Tuve más susto bro. Los que no conozcan el circuito, chiquillos, con calma porque Te salís del sendero y pueden haber hoyos, piedras El nache ya, ya, ya sabe cuáles podrían ser las consecuencias Veamos tu bici, está muy dura me dijiste, ¿no? Mira, mira, mira. ¡Atención! Era a las 9 la cita ¿Cómo está ahí? A está buena. Abri un ojo y se me escarchó. <risa> Estaba helado, Muy está verdad. súper helado. Venía ahí tremendo en la baja. Sí, ¿eh? Iba ahí filete. Ahí está el fuerte. Vamos chiquillos. ¿Está ahí listo Andrés? Sí, Controlate uh! ¿Cuánto pesáis? Como 48. 48. No, está ahí como palo. Ya, este también se puede desinflar más, pero es mejor ir probando a poco que pasarse y llantear. Esto es puro gimetro en todo caso, así que... Gímetro, sí. sí, tienen que prueben, sientan al tiro la bicicleta como, como les van dando. Esta parte que viene es tranquila, así que a ritmo. Es más fácil que, la, que el trayecto de allá, sí, no es tan expuesto, pero conócelo, tómatelo con calma. Bueno Sebastián, estamos acá con el Najib andando en bici, en una salida de Cross Mountain. Compadre, te lo perdiste, para la próxima sal de la cama y vamos a pedalear. Eso? <risas> Super bien. Atento. Empújalo un poquito, para que el pedal pase. Ahí está. Paremos aquí un poquito y vamos a pasar. Sí, ¿Vais súper sí, bien? no se me está. De... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí las curvas para que las Ahí mirar un poco antes de hacerlas sí. despacito uh -huh. super bien ¡Bueno Ignacio! Sigue así, con calma y controladito. Eso, mirando para dónde vas. ¡Muy bien! Cuando vayáis la bajada, echa tu peso para atrás y que tu, la mayor parte de tu peso esté en tus rodillas. No en tus brazos, porque iba a ir muy adelante. Benjamín. Benjamín, te sigo. calmado cabros, todo bien? Sí, todo bien va bien? ya uh. seguimos por allá chiquillos para no taponear ¿Termiso? Casi, casi <risa> Está difícil acá parece Está todo bien te desarmó, oh. calmado cabros oh, te pusiste tieso sí. tenéis que fijarte bien por dónde va a pasar y dejarla ir un poco uop, uop, zapaste oh vale este segmento siempre ha sido así no lo recordaba tan difícil voy a sacar esa piedra esta ahí cuidado cuidado cuidado bien bien super bien dale Diego bien muy bien Ignacio, te pasaste Tienes que tratar de manejar tu peso un poquito más atrás en algunas partes Vais muy centrado se te, se te nota porque la cola se te levanta y se mantiene arriba cuando le pega las piedras y siempre a andar, Súper bien le tengo miedo. Uy, bueno, bueno El peso un poquito más atrás Atento Buena, tría aliada. buena oh, Tómatelo con tiempo Va, va a seguir, este lugar va a seguir acá para practicarlo. Claro. ¡Atención! ¡Pum! Bueno, trata, trata de mover más tu peso arriba de la bicicleta en momentos momento que hay tieso y que hay colgado el manubrio. Vale. ¡Ese segmento es nuevo! Acabo de cachar. Ant uh, antes bajamos por ahí. No, Nacho nos dio clases de cómo bajar esa parte. Pasaste, ta, ta, ta, ta, ta, ta. listo. O sea, están todos metiéndole harto. Sí, no, grupo grande ya en el cerro pasándolo bien con los cabros. Oye, nos vemos que estén sí, bacán. La el con, con la... ah. Bueno. Ah, te tomo una. Ah, una trinca. Bacán. Que como. Ahí. Ah. Uh. Ahí está. Sí, no, Venga, vengamos. Bacán, chiquilla. Ah, bueno, anda. Nacho, tírate calmado, Juan. Tranquilo. Lo vi casi morir. Síganlo y aprendan. Yo voy cerrando el grupo. No, tiene de todo, hay que ir mirando y conociendo. Trata de ir de pie con los pedales nivelados. ¿Me muy Estás muy adelante, exacto. Estás con todo tu peso arriba de tus brazos. Es simplemente mantener la posición de la rodilla, pero estirar tus brazos. Tu peso atrás. Uy, deslizando. Puedes echarte más atrás todavía si quieres. Eso. ¿Sientes que le quitas peso a los brazos o no? Perfecto. Va mucho mejor. ¿Todo bien? Súper. ¿Quieres armar un puzzle en el cerro? Cómprate este, esta herramienta. Este, este es un desafío también. ¡Ja! jaja aquí te mueves para adelante aquí te mueves para atrás eso es lo que te decía hace un rato todo el rato estáis cambiando cachai aquí te traía el manubrio lo dejáis ir te echáis para atrás porque estáis frenando dale tú adelante el zapato está loco muchachos! ¡Estoy bien! <risa> ¡Todos unidos de nuevo! Ahí viene. ¡Eso! <risa> Buenísimo. Para doblar no es de forzarla para el lado y doblar. Es de inclinarla. ¿Cachai? ¡Se camufló! ¿El de la bici verde no es él? ¿No? Ah, el de la bici gris. ¿Todo bien Alonso? ¿ese sí, sí, sí. <ríe> es los zapatos hombre sí, sí, sí. Uy, <ríe> casi casi Muy bien, Op. Mira para dónde va ahí eso. Eso, eso. Por aquí, por aquí. Vamos bien. Va sí. perfecto. Oh, <risa> oh bacán. Generando una, una, una mentalidad deportiva y puta bien ligarnos también que es súper importante. Gracias, compadre, Juan. Vamos a seguir fiel, fiel al propósito, sin sí, desviarse yo, en el camino. No. Señor, ¿Cómo anduvo? Uh, otro, ¿no? <risa> Se fue una, una snap como la tuya, una ¿Es? Eccentric. ¿Ah, no te creo? Sí. ¡Qué bueno! Man. Ah, Montó. Sí. ¡Coleman! ¡El crossmóvil! Sí. Sherman. Compadre, gracias por todo. Gracias a ti. ¡Nos vemos! Uh, ¡El crossmobile, ¡Qué estilo! Acabamos de bajar del cerro con... Diego. Hicimos una salida de Cross Mountain nuevamente, estuvo bueno, recorrimos el Manquehue Los chicos me están ayudando a zafar porque pasado mañana me voy a seguir armando Bike Park Y me voy a sin la camper, así que van a necesitar carpa y saco Estoy uh. muy motivado, sobre todo los lo bueno. Se levantaron a las Ahí, 6 de la mañana de para venir para acá Así que si te gustó este video, dan un like Si tienes algún, que... si tiene algún amigo que le guste salir a andar en bicicleta, compárteselo este. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos en el cerro!